Okay. Right Es el primer huésped del agua que fluye por los ríos del horizonte Se hierve la plenitud de los hombres, que buscan el misterio que se les esconde Por los que le abrimos a golpes, cayendo de pie, apretando los pies Por datos, pagamos a la mentira, la verdad es aplica para quien se la necesita Amante vino del ritmo, pauper y es del rico. Yo pinto los huecos, no sé de eso que no escribo tus versos de un niño en la vida puestas Puesta postas y la bandida sabe en la paz como ganar Si también tiene Tu dinero solo puede comer que aprendí a presencia de mi lado agencia, sin plan planea su resistencia. Por eso denuncio el abuso de mi especie, a fuego y lleve el trabajo de mis típicos, yo por necesidad con esto no varias veces Y con darnos la toma razón que fueces Yo no lo hago para que goces, sino para calmar las alzas anestesianas hasta las musas basarrias Hay que la lenta porque si descripan escupen venenos y tregua Que van a quitarles si Pero no audienta la, la seta correcta Para que quiero drogas y estoy bien con esta música el limpia del punto amplifica mi sentido y adereza el trombo. No sepa que Chávez no está en los libros, la suerte no se compra por el ritmo ahí, compa, deja que lo rompa va, viene el trombo, venda fácil como saltar a la comba, cata con es que combos si de comba, no se nos escondan puesto el combate, a sobra esa pose de escapar en el ser, como ti, los tubos de escape van a dar de gas hasta que te un ataque si, si rombo, no te, te jodes, soy más enoje que Herodes, si dever, se hace de ver el como discote, que no aparece el clases en donde, si te apetece, te lo a molde, bombos se parecen los golpes, aquí les somos, vendríamos a golpes, sí. Así les diles dos, el pintor nuestra virtualidad sí. por partida doble, sí. con mi vida de mutuo acuerdo sobre este acorde, chía, sí, por muy discreta que sea, falsedad es una queda, la mentira, la cuña que la verdad no es más que un verso, una mala puta, es el revólver que resuelve la duda con fuerza brudal, el, el amor está en el corazón, no es de un par de huevos, la mente entero y yo, la libertad sale el heredero, la paz al mando del comando bombardero, por eso quiero morir al allí no hay nada que hacer ser no quiero sufrir volver al mundo cuando aprenda de una vez a existir no quiero sufrir volver al mundo cuando aprenda de una vez a existir ¿Dicho? No quiero sufrir Volver al mundo cuando afronta de una meta que Matando al tiempo al compás Ven a flotar en esta bomba Y tú cuida bien que no se rompa Pero contrario caerás Si al final Será tiempo que juega a matar Desde la sombra No necesitas mis Será tras un disfraz jugar y Cuando caiga la trompa, esta la chifar es pues los más Una montada capaz Y arrastrar igual bomba Matando al tiempo al compás Ven a flotar en esta bomba Y tú cuida bien que no se rompa Pero contrario caerás Si al final Y cuando caiga la trompa, se está para la situación, pues nos va a ir a volar hasta para mí, hasta para